Listo, nuevamente muy buenos días. Les agradecemos mantener sus micrófonos apagados y con el fin de mantener el orden de la sesión, al final de la exposición abriremos el espacio correspondiente para atender sus consultas. Iniciamos esta actividad con las palabras del señor Henry Lizano Mora, director del Centro de Informática. Muchas gracias, Melisa. Muy buenos días. Tengan todas y todos un especial agradecimiento hoy a nuestros invitados, don Enrique de la Universidad de Sevilla y don Víctor Garro del Instituto Tecnológico, ambos doctores que han estado trabajando muy fuertemente en el tema de investigación en relación a equipos virtuales y que es sumamente pertinente con lo que nosotros en la universidad acabamos de aprobar, que es el, el proyecto de teletrabajo que En este momento tenemos ya inscritas y aprobados más de 1300 personas en la universidad y la idea es ir hacia la productividad, no solo lo que teníamos antes por pandemia, que fue eh, una situación extraordinaria, sino más bien ahora es como maximizar la productividad de los equipos en teletrabajo que tenemos en la universidad y ojalá apoyados por tecnología. Muchísimas gracias, que tengan muy buenos días y los dejo con nuestros invitados. Adelante, Melissa. Muchas gracias, don Henry. Justamente el día de hoy tendremos la actividad del teletrabajo hacia los equipos virtuales en la que aprenderemos sobre las ventajas, condiciones de éxito y resultados de los equipos virtuales de trabajo, así como los retos que esta modalidad implica. Para hablar sobre este tema, nos acompaña hoy el ingeniero Víctor Garro Abarca. Él es ingeniero en software con 27 años de experiencia en desarrollo de software y en teletrabajo, máster en Administración de Proyectos de Computación, ha sido consultor experto de Internet y Multimedios en la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, así como en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Proyectos Regionales. Profesor de Informática en el Tecnológico de Costa Rica con 26 años de experiencia. Director del proyecto TEC Virtual del 2000 al 2001 con herramientas colaborativas. Doctor en Administración de Empresas del TEC con énfasis en Tecnologías de Información. Obtuvo su doctorado con el tema de Especialización Medición del Desempeño de Equipos Virtuales. Es miembro de la comisión de teletrabajo del TEC desde el año 2019 y ha publicado cuatro artículos sobre equipos virtuales en revistas indexadas. Nos acompaña además de forma remota desde España el señor Enrique Ruz, candidato a doctorado del Departamento de Marketing y Organización de Empresas de la Universidad de Sevilla. El señor Ruz es investigador en teletrabajo y desarrollo rural y nos compartirá su experiencia desde España. Sin más, le cedo la palabra a don Víctor. Adelante, don Víctor, muchas gracias. Bueno, eh, muy buenos días a todos, a todas. Eh, es un gusto para mí poder eh, dirigirme a ustedes el día de hoy. Eh, actualmente, don Enrique se encuentra desde eh, Sevilla, España. Eh, está en una zona rural en este momento, eh, cómodamente desde su oficina, haciendo trabajo híbrido también, igual que yo. Yo en este momento estoy ubicado en la zona sur de San José, en el lado de la zona de Los Santos, haciendo trabajo híbrido también. Eh, y el tema que nos trae hoy por acá es eso, la nueva normalidad, eh, el trabajo remoto, el teletrabajo, mezclado con trabajo presencial, que es eh, como la nueva tendencia. Pero vamos a hablar un poco de teletrabajo puro, de equipos virtuales y luego vamos a llegar a temas de trabajo híbrido, que es en lo que estamos. Eh, básicamente les comento un poquitito, eh, yo por esas casualidades de la vida nací al mundo profesional haciendo teletrabajo. Mi primer trabajo fue presencial, por supuesto, en un proyecto en aquella época en el TEC, que es el actual EDUS, se llamaba Expediente Electrónico. Eh, pero eran los noventas y no había tanta nube y no había tanta cultura organizacional. Pero simultáneamente me tocó ser webmaster en aquella época de, de OPS y OMS, entonces tenía que hacer trabajo virtual. Entonces hacía híbrido y virtual simultáneamente. Y con la forma de antes, eh, utilizando los modems, aquellos que hacían un escándalo, podía trabajar justamente desde una zona remota y podía administrar servicios de Internet sin ningún problema. Entonces, en ese sentido, siempre he sido un apasionado por los, eh, digamos, los trabajos que se puedan hacer remotamente, en forma eficiente. Y también he sido apasionado por las metodologías ágiles, porque justamente las metodologías ágiles de, de desarrollo de software, que es donde nace originalmente, se potencian mucho con el Internet en los 90 Luego ya viene el manifiesto ágil en el 2001 y todas las metodologías ágiles se alinean. Eh, pero hoy estamos confluyendo exactamente a trabajo en equipo virtual eh, versus metodologías ágiles que permiten que el trabajo se haga más horizontal, en forma más continuada, más iterativa, más incremental. Podemos ver resultados constantemente. Eh, yo no creo en el teletrabajo puro de irse a aislar en una casa o en un punto, no, es trabajo en equipo realmente. Entonces, en ese sentido va la exposición de hoy. Son varios slides, eh, trataré de darle fluidez. En algunos momentos esta presentación les puede quedar a todos los asistentes. Yo le decía ahora a don Henry, a doña Melisa, que no hay ningún problema puede quedar para que ustedes si nos pasamos algún slide un poco rápido eh, lo puedan tener ustedes sin ningún problema por ejemplo este pequeño video me gustaría verlo Continuando, vamos a tener esta agenda el día de hoy. Vamos a hablar de algunas publicaciones que, que sirven como base para esta presentación. Eh, vamos a hablar de algunas definiciones de partida, de teletrabajo, de equipos virtuales, de los retos, los propiciadores, los conceptos en general. Luego vamos a ir evolucionando del teletrabajo hacia el equipo virtual. Esto, por supuesto, antes de llegar a trabajo híbrido. Eh, vamos a ver algunos factores que se toman en cuenta normalmente a nivel de la investigación típica, los modelos, eh, para los cuales muchos autores ya han escrito desde los noventas prácticamente hasta la fecha sobre cómo se organizan eh, los trabajadores, los líderes eh, y algunos constructos por ahí. Veremos algunos resultados a nivel mundial. Un estudio de Virtual Teams que se hace de todos los años de una empresa encuestador experto en estos temas que se llama Culture Wizard eh, y me disculpan pero nada más me pasa esto acá un momentito uh, un segundito y estamos un segundito eh, les comentaba que dentro de esa agenda vamos a ver tres casos vamos a ver casos a nivel mundial casos a nivel de Costa Rica con unas encuestas que se aplicaron para justamente un estudio y vamos a ver también el caso de España que es el caso de eh, teletrabajo rural Mucha gente en España se fue para las zonas rurales y trabaja desde allá cuando le toca hacer eh, sus labores. Y eh, luego veremos ahí cómo es que se aplica con el señor Pedro, perdón, eh, Enrique Ruz, exactamente el tema. Vamos a invertir por acá la pantalla un momentito. Y estábamos hablando de exactamente de los resultados que vamos a analizar a nivel mundial, a nivel de Costa Rica, a nivel de España. Vamos a introducir que toda esta presentación se basa en investigación formal para temas ahí de, de estudios de doctorado. Fueron finalizados por Diche. Y, básicamente, lo que se pretendía era medir el desempeño de los equipos de trabajo virtual, o sea, el teletrabajo en equipo, el teletrabajo horizontal organizado. Y le debería aportar mayor conocimiento sobre los factores, las variables que normalmente se miden para evaluar equipos virtuales y algunos objetivos específicos. Cotar un modelo de análisis, identificar factores, seleccionar conjunto de factores evidenciados en literatura, con, con, con, contrastar resultados. Y las cuatro publicaciones que forman parte de esta presentación, básicamente, una en la revista IEEE, que es la revista de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de, de Estados Unidos, que norma a nivel mundial muchas tecnologías. Era un paper que se llama Trabajando en Equipos Virtuales, una revisión sistemática de literatura y también un análisis bibliométrico que toma las últimas presentaciones que aportan muchísimo a la, a la investigación de, de, de este tipo de tema. Luego el análisis bibliométrico sobre algunos factores que influyen en el rendimiento de los equipos virtuales, los retos el teletrabajo en época de coronavirus. Coincidió esta investigación con el tema del coronavirus y fue una bendición por un lado porque nos permitió investigar más y publicar más e interactuar con otros colegas. Eh, y además eh, una publicación final en una revista de cultura organizacional que se llama Fronteras en Psicología, que es eh, de las más importantes en Europa, que tiene que ver con eh, la medición de del rendimiento, los factores que influyen en el rendimiento de los equipos de trabajo virtual. Hay una serie de factores, hay unos modelos matemáticos. Estos son los cuatro papers que vas, se basan en esta presentación. Eh, y vamos a hablar de que hay todo un modelo base para poder llegar a investigar este tipo de, de, de nueva forma de trabajo. Básicamente, donde uno espera medir el desempeño, pero a partir de dos grandes constructos. De la confianza y de la comunicación. Para hacer teletrabajo o equipo de trabajo virtual, si no hay confianza y no hay buena comunicación, eh, es complicado. Entonces, normalmente la comunicación es influida por factores culturales, por la claridad en que se delegan las tareas, por el índice de distribución de las personas a nivel geográfico. Eh, a nivel de la confianza es superinfluida por el liderazgo electrónico, en este caso, los nuevos líderes que tienen que transformarse, los, los jefes de equipos virtuales, los jefes de teletrabajo, tienen que transformarse en facilitadores, en gente que se moderniza con herramientas. O sea, hay una serie de elementos que tienen que cambiar los líderes que tienen que ver con con equipos virtuales, la cohesión del equipo hay que mantenerla, el empoderamiento de las personas y en general hay una serie de elementos como interdependencia de tareas y virtualidad, grado de virtualidad que influyen en este tipo de modelos. Todo esto se transforma en, eh, en una herramienta a nivel estadístico eh, llamada PLS, y sobre eso se hace todo un análisis de una serie de encuestas que aplicamos, que hoy vamos a hablar muy rápidamente de esto. So, los menciono al inicio para decir que lo que vamos a ver tiene un fundamento de investigación. Hay vacíos de literatura. Eh, es importante siempre actualizar, digamos, eh, los estudios de factores de desempeño en equipos virtuales, eh, se viene escribiendo sobre esto desde los 90 se va profundizando más al inicio de los 2000s y finalmente en la última década se ha escrito bastante de esto. Les comento, el teletrabajo y, el, y el, los equipos de trabajo virtual son muy naturales, son normales en eh, equipos de desarrollo de software. Y justamente hay muchas innovaciones que se logran porque la gente que desarrolla software puede trabajar remotamente en muchos momentos en forma individual, en otros momentos va a tener que estarse reuniendo con sus pares eh, y muchas de las metodologías modernas de trabajo tienen que ver con gente que explota la tecnología como parte de su forma de trabajar. Eh, es importante esto, qué vacíos de literatura encontramos, faltan estudios sobre equipos virtuales eh, versus equipos que desarrollan software con metodologías ágiles, este estudio tiene que ver con esto, las metodologías ágiles son formas nuevas de trabajar, las metodologías tradicionales son, básicamente tenemos una planificación del trabajo eh, tenemos un diseño del trabajo tenemos la ejecución del trabajo y luego la muestra de resultados, es una cascada, Esa es la metodología tradicional, las metodologías ágiles no esperan a planificar todo, no esperan a diseñar todo, no esperan a hacer todo el trabajo para al final entregárselo al jefe, sino se basa en pequeños logros, pequeños sprints, pequeñas eh, iteraciones que van agregándole valor al proceso. O sea, vamos a ir construyendo sobre la marcha del producto. Y tampoco a nivel de vacío de literatura no hay, en Costa Rica no había por lo menos estudios de equipos virtuales eh, y en Latinoamérica realmente hay muy pocos, eh, pero en países desarrollados eh, sí hay. Entonces, eh, ahora con el mundo globalizado, en Costa Rica se desarrolla mucho software, entonces tuvimos acceso a aplicar una serie de instrumentos a empresas que desarrollan software en Costa Rica, pero para clientes externos. Eh, y normalmente se trabaja mucho en equipos virtuales. Eh, no hay que estar a la parte del cliente exactamente en Estados Unidos o en la India eh, o en Europa para poder hacer trabajo en equipo, incluso en zonas horarias diferentes. Eh, entonces, básicamente, cuando hablamos de metodologías ágiles es que se hacen ciclos de entrega de productos. O sea, no hay que esperar hasta tener todo el producto terminado, sino que vamos haciendo liberaciones. Eso permite hacer muy fluido el trabajo, hacer trabajo colaborativo, hacer eh, entregas, hacer reuniones constantes. Eh, importante también es eh, hablar de que eh, todos estos estudios... Y todas estas eh, investigaciones que se aplicaron para lograr estos papers eh, nos han ayudado mucho para poder eh, reforzar ciertas variables que han estado transformándose en el tiempo y se han reforzado muchísimo con la pandemia. Por ejemplo... En época de pandemia, ¿cuáles fueron los retos? Porque pasó que mucha gente se mandó para la casa en forma desordenada, se vayase para la casa porque usted es un activo muy importante en la institución y cuídese porque si se nos enferma, qué peligro, ¿verdad? Entonces, mucha gente se fue desordenadamente para la casa a trabajar y tal vez no hay una planificación. Entonces, ¿cuáles son los retos en la emergencia? que propiciaron muchos cambios, la continuidad del negocio, y la continuidad de las operaciones de la institución. Eh, pero esto produjo también que muchas instituciones lo hicieran en forma desordenada y fueran aprendiendo sobre la marcha. Eh, se tomaron decisiones en tiempos desesperados, se requieren medidas desesperadas. No había de otra y hubo que hacerlo y se aprendió. Nos echamos al agua. No todas las organizaciones estaban preparadas, por supuesto que no, pero en el tiempo hubo dos años de madurez y se pudo evolucionar eh, no todas las organizaciones tenían mapeado los puestos. No todos los puestos son teletrabajables. No todos los puestos se puede hacer de equipo virtual. Eh pero sí hay que propiciar en algún momento tener estudios previos y, y también por méritos. No todo el mundo es de confianza para un jefe para mandarlo a la casa a trabajar. Entonces vamos a ver que incluso los mismos jefes son, siempre han sido de los que han estado un poco más en contra del teletrabajo, de los equipos virtuales, de las jefaturas, son los que han mantenido siempre mayor resistencia a la implementación del teletrabajo eh, por desconfianza, por falta de capacitación, por falta de roce, por falta de experiencia. Eh, muchos jefes son jefes jerárquicos que han sido jefes por un tema de tiempo, de antigüedad, de experiencia y la pandemia hizo que se transformara en la forma de, de trabajo de un día para otro y muchos jefes no estaban preparados para manejar herramientas y si no controlaban muy bien a su gente de forma presencial, a nivel remoto iba a ser más difícil. Entonces, eh, en las jefaturas hay que invertir bastante. Eh, las nuevas generaciones, vamos a darnos cuenta en las encuestas que las nuevas generaciones ya vienen con la tecnología de abajo del brazo, nacen con la tecnología, eh, estudian con la tecnología y esperan trabajar con tecnología. Entonces, los jefes tienen que hacer un esfuerzo para, para poder modernizarse. Los puestos, los empleados deben ser evaluados a ver si son teletrabajables, como dijimos hace un rato. Y en resumen, los retos en esta emergencia, continuidad de negocio, jefaturas que tienen resistencia al cambio, eh, se han tomado decisiones a veces que no son las más adecuadas, pero se han tomado tiempos desesperados, requieren medidas desesperadas, los puestos deben ser evaluados y no todas las organizaciones estaban preparadas para esto. Eh, importante entonces tener estas cosas en cuenta y ahora sí propiciadores del teletrabajo. Normalmente el teletrabajo, vamos a verlo ahora en la reseña histórica, siempre los grandes cambios a nivel laboral vienen precedidos por eh, algunos detonantes, algunos propiciadores. Por ejemplo, las guerras, los desastres naturales, eh, eh, las pandemias, por ejemplo, han sido eh, propiciadores de, de cambios en la modalidad de trabajo. Que, eh, sumados a los nuevos estilos de oficina moderna, que se viene dando ya en empresas transnacionales desde hace varios años, bueno, más de una década donde hay dos estilos. Uno se llama Benching y otro se llama hoteling. Benching básicamente es hacer oficinas sin paredes uh, de tal manera de que la gente no es exactamente dueña de un escritorio, sino como hay una flexibilidad de, de trabajar en la casa y luego de llegar a hacer trabajo cara a cara. Eh, se propicia mucho tener oficinas eh, sin paredes, salas de reuniones, por supuesto, son los que están entre paredes, pero el resto de los escritorios, la idea es poder trabajar con su equipo personal eh, y ocupar el espacio, se le llama benching, oficinas sin paredes, y hoteling es todas las facilidades para poder reservar. Eh, cierto día, sala de reuniones, cierto día, eh, un escritorio en alguna ubicación que a mí me guste, etcétera Pero lo importante es que se vuelve un tipo de oficina flexible. Eso no es de nuestras instituciones públicas exactamente. Viene ya de, de empresas que normalmente aplican teletrabajo y aplican virtual teams y aplican trabajo híbrido. Eh, no de ahorita en la pandemia, sino desde antes. Pero esos son estilos de oficina modernos. Y, por supuesto, propiciadores tecnológicos. O sea, ni que decir, después de los noventas, con el advenimiento del Internet, hay, av hay avances en tecnología eh, donde propician que los diferentes funcionarios puedan trabajar desde su casa. Las operaciones cada vez eh, se ubican más en la nube. Eh, ya no estamos hablando de un servidor dentro de la empresa, sino que los servidores y las bases de datos y los sistemas normalmente están en la nube y es casi prácticamente la misma velocidad accederlos desde nuestra institución que desde nuestra casa. Eh, las alternativas como alternativa eficiente y económica para muchas empresas, la idea es que los empleados puedan trabajar desde su casa, incluso ahorran gastos en energía eléctrica, gastos en transporte, etcétera. Entonces es una alternativa eficiente y por supuesto eh, otro tipo de propiciadores es que la nueva generación, los nativos digitales, la gente que ha nacido después de los noventas eh, han crecido en la era digital y adquieren habilidades desde la infancia entonces es importante esto y por supuesto hay inmigrantes digitales que son gente nacida antes de los noventas que van adquiriendo eh, habilidades ya de adultos pero se han ido transformando, entonces todos estos propiciadores del teletrabajo es importante tenerlos en cuenta esto no pasó de un día para otro esto viene desde hace rato eh, entonces en resumen los propiciadores del teletrabajo, básicamente crisis, desastres, emergencias sanitarias, oficinas sin paredes, benching, eh, la idea del hoteling, poder hacer reserva de, de la infraestructura, no exactamente ser dueño de un escritorio donde yo paso el 50% del tiempo, ¿no? cuando, cuando lo ocupo lo reservo, y avances en tecnologías, en TICs, eh, y empresas o instituciones cada vez más con operaciones en la nube. Esos son propiciadores naturales del trabajo remoto sea individual o sea en equipo. Vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, ¿qué es teletrabajo? Como resumen, vamos a decir, por supuesto, tele proviene de eh, la palabra griega que significa a distancia. Y hay un señor que se llama Jack Niles, um, que se considera como el padre del teletrabajo. En los 70s, en la década de 1970, se dio una crisis del petróleo. Por diferentes eh, razones. A nivel mundial, eh, los precios del petróleo se elevaron y era impagable en muchos momentos poder ir del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, se gastaba el salario en combustible, entonces este señor eh, se le ocurrió, en plena crisis del petróleo, eh, tratar de hacer que sus empleados, que eran gente de una empresa de seguros, pudieran vender los seguros y atender casos de seguros exactamente en forma remota desde su casa. Entonces en 1973, él propició y facilitó conexiones telefónicas imagínense las redes en aquella época con unos modems super arcaicos pero lo logró Logró establecer conexiones telefónicas entre terminales tontas, terminales muy básicas que se ubicaban en las casas de los vendedores de seguros, eh, que se conectaban remotamente como extendiendo el teclado y extendiendo la pantalla de la computadora del escritorio de la aseguradora donde ese empleado trabajaba. Era como una extensión, era como un, una especie de team viewer, una especie de teleproceso desde la casa del funcionario hasta la computadora de su escritorio. Entonces, esa fue la primera gran innovación y básicamente eh, Don Jack instaló todo eso, propició que se hiciera trabajo remoto. Obviamente un vendedor de seguros no tiene que trabajar mucho en equipo, pero se puede decir que el teletrabajo nace como eh, una especie de trabajo remoto a distancia en forma individual donde los vendedores de seguros y los agentes de seguros no tenían que desplazarse y por lo tanto se ahorraban tiempo y se ahorraban eh, combustible. Básicamente, él planteó infraestructura técnica, telecomunicaciones de aquella época. Eh, la idea es que eh, logró, digamos, una implementación exitosa y sostenible mediada por la descentralización. Recortó gastos, agilizó servicios y, eh, digamos, propició que se empezara ya con teletrabajo. Obviamente, no fue desarrollado el teletrabajo en un ambiente, vamos a decir, eh, en un ambiente tecnológico, sino en un ambiente de ventas propiamente. Entonces, vamos a ver. Hoy estoy, hoy estoy teniendo una, un día morfi porque se me está quedando pegado la, el PowerPoint. Me van a disculpar un momentito. Eh, vamos a avanzar un momentito por acá. Voy a forzar la salida de esta criatura. Voy a transmitir desde otra computadora. Me disculpen por acá un momentito. Voy a transmitir desde otro, desde otro equipo. Y yendo al grano, vamos a decir que si el teletrabajo nace como una labor a distancia, estaríamos hablando de que el el trabajo en equipo virtual se potencia en los noventas. Entonces, es importantísimo decir que ya con el internet, ya con las redes de redes funcionando, eh, se puede decir que todo fluyó más rápido. Entonces, vamos a verlo por acá. Vamos a avanzar un poquitito por aquí. Okay. Eh, tenemos entonces esos grandes propiciadores y ahora sí, ¿a dónde estamos hoy? Vamos a evolucionar del teletrabajo individual hacia los equipos virtuales, que es teletrabajo, pero en equipo. O sea, no te aísles. El jefe o el líder electrónico no es tan vertical como los típicos jefes. Y vamos a hablar de algunos factores, modelos, el concepto de líder y de worker. Eh, Básicamente cuando se habla de teletrabajo estamos hablando de personal que trabaja en oficinas domésticas, o sea, adecuado en su casa, un espacio, y se relaciona con una oficina central, normalmente con un jefe, con un gerente, es muy vertical. En cambio, los equipos de trabajo virtual, se dice que se hace teletrabajo, por supuesto, porque se tiene el tema individual, pero se trabaja en grupos en equipos de desarrollo de proyectos normalmente. Entonces la gente trabaja en grupos normalmente para un mismo proyecto o para un grupo de procesos u operaciones y pueden estar ubicados en cualquier lugar, eh, incluidas diferentes eh, oficinas corporativas. Les comento, en los 90, cuando llega Intel a Costa Rica, a mí como profesor del TEC me tocó eh, desde aquella época tutorear estudiantes o practicantes que iban a hacer su práctica de especialidad en ingeniería de software a Intel y normalmente ya tenían benching, ya tenían hosteling el estudiante llegaba, se ubicaba en un cubículo abierto, todavía Intel estaba instalando, si lo que tenían era una carpa ahí, parecía un, una carpa de circo, era una lona gigante, ahí trabajaba todo el mundo, y lo que sucedía era que el practicante del TEC formaba parte de un equipo virtual, con gente trabajando en eh, Estados Unidos, en la India, en Europa, eh, en Asia, y ese estudiante normalmente a la gente que tenía cerca no la conocía mucho, conocía más a la gente que estaba del otro lado de la diadema. Él tenía muchas horas de trabajo individual y también tenía muchas horas de trabajo en equipo. Entonces, se dice que... Eh, a nivel de, de, de, de, de zonas geográficas, a nivel de instalaciones, no exactamente el teletrabajo es teletrabajar desde la casa, puede estar teletrabajando desde alguna otra zona, digamos, de la institución donde esté ubicada a nivel geográfico. Entonces, es súper importante saber que el teletrabajo no solamente se puede ver como desde la casa hacia la oficina central, sino entre oficinas también, dependiendo de la, del tamaño de la oficina. Entonces, eh, algunas ventajas del, del trabajo, digamos, en equipo virtual, básicamente, eh, las diferencias de zonas horarias permiten más tiempo para que los miembros den su opinión. Cuando se trabaja a nivel mundial, eh, tenemos diferentes líneas de tiempo y la gente puede trabajar con herramientas sincrónicas y sincrónicas y puede haber espacio. Podemos estar en un 24-7 de trabajo y permiten más tiempo que los miembros vayan resolviendo cosas. Eh, los miembros del equipo distribuido ofrecen diferentes perspectivas sobre sus problemas, o sea, hay participación democrática de todos los miembros del equipo en forma horizontal, hay mayor flexibilidad, el espacio reducido de la oficina, digamos, eh, digamos eh, es un, un, se requiere poquito espacio de oficina, entonces eso ahorra costos y, es, digamos, a nivel de, de, de, de, de, de, de, de, de infraestructura es bastante eficiente. Eh, se suman conocimientos, si en Costa Rica no hay un experto, pero la empresa tiene desarrolladores en Brasil, en España, en Rusia, es, pueden formar un equipo de trabajo de expertos y suman los conocimientos, se requieren menos viajes, el, el tamaño del equipo no es una preocupación, el equipo puede ser pequeño, puede ser grande, el tema es que como no están todos juntos, eh, se puede manejar bastante bien, la tecnología hace en general que sea más fácil mantenerse en contacto, aunque vamos a ver que una de las desventajas es eso, exactamente, el contacto físico hace falta, pero por lo menos el contacto virtual sí funciona, eh, hay un grupo mayor de contactos, Podemos tener un equipo de, de expertos ahí ampliado. Se requieren menos reuniones cara a cara. Eh, es más fácil involucrar personas experimentadas. Podemos traer un refuerzo para cierto momento de un proyecto, de un proceso y lo traemos. Como debe estar ahorita haciendo el, el Ministerio de Hacienda con los hackers. Eh, tiene un montón de expertos de afuera tratando de ayudar a resolver el problema. Eh, puede aprender a, de personas de otros sitios. Y es más fácil mantener relaciones con colegas de otros lugares en general universaliza el trabajo, es un desarrollo de software es muy natural, desde hace por lo menos, digamos, tres décadas que empezó el proceso. Llevamos como para 28 años de estar en esa transformación constante. Desventajas del trabajo en equipo virtual, por supuesto, que hay desventajas, falta, falta de contacto personal, o sea, fuera de la vista, fuera de la mente, eso es doloroso. Muchos, eh, se los digo hoy en día, muchos practicantes que yo tutoreo, por lo menos hay 10 que les den de seguimiento. A veces ni siquiera conocen la empresa donde trabajan. Ellos son básicamente miembros de un equipo de trabajo y no conocen si su compañero o compañera es alto o bajo. O sea, no hay contacto personal. Eso genera relaciones bastante frías. Eh, y puede conducir a sentimientos de aislamiento. Es importante mantener un coaching ahí, un, un, una especie de vigilancia de que la gente no se nos enfríe, porque si no también, si se siente muy aislado, pierde identidad institucional, identidad corporativa, y se puede ir para otro lado en cualquier momento, y nos puede dejar con algún problema. Eh, Parte de la información se comparte cara a cara más fácilmente, o sea, somos seres humanos, no robots, entonces es importante ese espacio para cara a cara. Cuando hablo de desventajas, las desventajas de alguna manera se han convertido en oportunidades para el trabajo híbrido. O sea, el trabajo híbrido es la modalidad después de la pandemia que muchas empresas están instaurando, que es trabajar 3-2, 2-3, o sea, 3 días presenciales, 2 virtuales, o dependiendo de las labores, eh, no sé, por lo menos un día virtual o no sé, o tres días virtuales y dos presenciales nada más, todo depende. La idea es convocar a la gente para exactamente cuando sea efectiva de trabajar cara a cara, pero cuando tiene que ser trabajo individual, puede hacerlo en forma remota. Eh, otra cosa, mayores oportunidades para malas interpretaciones y conflictos. Si, si, si los equipos humanos tienen problemas en cara a cara, ahora imagínense en forma virtual y aislados, o sea, esto hay que manejar muy bien eh, las relaciones humanas a nivel remoto. Dificultades para llegar a un consenso debido a la disparidad de cultura, sistemas y procesos. Esto pasa cuando son equipos globalmente distribuidos. Eh, las culturas son diferentes, los hábitos son diferentes, los horarios diferentes, eh, eh, días de celebración diferentes, la forma de, de resolver los problemas dependiendo del país es muy muy diferente entonces eh, en un lado son más sinceros que en otros lados entonces a veces es un poco chocante entonces eh, es, es interesante respetar temas de cultura sistemas procesos eh, las actividades diarias también pueden causar distracciones en las tareas del equipo eh, en algún momento cuando nació el messenger hace un montón de años eh, yo manejaba un equipo de desarrollo de software y yo desconfiaba como jefe de que hacía todo el mundo chateando de cosas de no trabajo en, en horas de trabajo. Era un gran dilema y ya con el tiempo, las nuevas generaciones de alguna manera se les mide diferente su forma de trabajar. O sea, se les da la oportunidad de poder tener ciertas reglas, cierta flexibilidad, no bloquearles totalmente las comunicaciones, pero hay muchas actividades diarias individuales o de redes sociales y demás que pueden causar distracciones a las tareas del equipo y eso normalmente el equipo tiene que estarlo midiendo también. A veces no hay suficiente tiempo cara a cara para promover el trabajo digamos grupal eh, construir relaciones personales y eso es importante construir relaciones personales es súper importante eh, cuando hay diferencias horarias eh, o patrones de trabajo distintos eh, es complicado a veces coordinar eh, a veces la falta de etiqueta o, o, o, o, o no tener pautas para una reunión virtual eh, hacen que las comunicaciones sean frustrantes. Eh, a veces no verle la cara a la gente porque en el otro lado, no sé, no tienen la cámara activada. O, o sea, hacen que... Que, que fallen algunas cosas. Es importante mantener lo más humano el proceso. Eh, hay menos respeto, menos comprensión del estado y la experiencia de los otros miembros del equipo de trabajo. Se vuelve a veces un trabajo muy individualista. Aunque formamos parte de equipo virtual, no exactamente somos, somos gente comprometida o metida al 100% con el equipo, porque son relaciones bastante frías. Y menos camaradería entre los equipos, digamos, los miembros del equipo. Eh, es importante... Si quisiéramos implementar eh, equipos virtuales, eh, el apoyo de la alta gerencia, los jefes, los líderes eh, de la institución tienen que creer en esto y propiciar que todos los jefes se modernicen para que esto se lleve a cabo. No es solamente mandar a la gente para la casa, sino también establecer eh, un liderazgo electrónico. Se debe esperar una buena infraestructura en tecnologías de comunicación, robusta, segura. Eh, propiciar la cultura corporativa que se vaya avanzando tecnológicamente, o sea, ya no hay de otra, hay que transformarse tecnológicamente en forma constante porque vienen las nuevas generaciones con muchas herramientas. Eh, y a nivel organizacional es importante eh, establecer un equipo de soporte de equipo virtual. O sea, existe un departamento de tecnologías de información, un centro de informática, pero el centro de informática tradicional tiene que transformarse a poder apoyar a la gente en sus conectividades remotas, externas también. Identificar herramientas de colaboración que ya están en uso, siempre utilizar muchas herramientas modernizadas, eh, seguras. Identificar equipos virtuales que, que actualmente operan con éxito buscar los mejores casos de éxito dentro de la organización y ver qué es lo que están haciendo bien y tratar de replicarlo desarrollar herramientas porque no todo está hecho no todas son aplicaciones que ya existen hay que desarrollar herramientas dentro de la misma institución cada vez más colaborativas desarrollo materiales de capacitación sobre las herramientas no es que vamos a tener gente capacitando siempre sino tener buenos tutoriales de cómo se manejan las herramientas para permitir que la gente vaya transformando su trabajo diario en forma normal, desarrollar pautas para identificar e introducir nuevas tecnologías, también nuevas políticas a nivel de recursos humanos. Si alguien tiene que modernizarse en los equipos virtuales y en el teletrabajo es la misma gente de recursos humanos, tiene que, que liderar con el ejemplo, desarrollar una estructura para crear y administrar equipos virtuales, o sea, no solamente la jerarquía tradicional, sino que hay que trabajar sobre mandos, digamos, horizontales, de cómo se puede realmente medir eficiencia, rendimiento, pero que todos los miembros del equipo se autoevalúen y hagan evaluación cruzada, sí. porque normalmente esperar a que el jefe se dé cuenta si alguien no está produciendo es pues, tal vez un poco tarde, entonces se manejan normalmente esquemas bastante horizontales. Y lo importante es sensibilizar a la gente que está teniendo una, una ventaja de poder trabajar remotamente, de poder trabajar en equipo virtual, pero de alguna manera tiene que estar sensible de que la organización es uno y los objetivos tenemos que cumplirlos en forma eficiente. Entonces, es importante también consideraciones para los líderes electrónicos que verifiquen las condiciones ambientales en forma constante, a ergo, a condiciones ergonómicas y tecnológicas de, de sus colaboradores, eh, que esté involucrado, ¿no? que le saque una foto al inicio de la pandemia y ya pasaron dos años y nunca supo si realmente eso era una oficina o estaba trabajando desde el comedor o tenía un montón de chiquitos haciendo ruido, eh, estaban creciendo en ese momento. De alguna manera, el líder electrónico, el líder virtual, tiene que estar involucrado para ver las condiciones de sus colaboradores. A mí me ha pasado que yo llamo a un call center y me contesta un señor, una señora, en forma remota desde su casa y suenan terribles sonidos de fondo. Eso son cosas de mal gusto. O sea, si estoy trabajando en un call center, debería haber total aislamiento. Y si es una ventaja teletrabajar, qué dicha que puedo teletrabajar, pero tengo que tener condiciones y respetarlas. Eh, por ejemplo, hay organizaciones a nivel privado, no sé, Amazon o algunos de estos call centers grandes que tienen gente teletrabajando desde su casa y normalmente lo que les mencionan es su espacio, su oficina en su casa no es exactamente una oficina de la organización. Eh, no puedes atender gente en forma presencial ahí, pero sí tienes que respetar las condiciones ambientales de sonido, de, de velocidad del internet y demás mínimas para que Pareciera que está dentro de la organización. O sea, hay que estar midiendo constantemente estas condiciones y por supuesto propiciar y apoyar en el pago de esas condiciones. Mucha gente en esta pandemia tuvo que invertir un montón de plata en tener un buen internet, una buena computadora, un buen escritorio, etcétera. Estas condiciones hay que negociarlas también. La gestión de procesos orientados al trabajo, como el diseño de tareas y su interdependencia, la comunicación, la coordinación y los ajustes de tarea tecnología, hay que estarlos vigilando constantemente. También el líder tiene que gestionar factores socioemocionales de su gente, como el estilo de liderazgo, la construcción de relaciones, la cohesión, la confianza, el empoderamiento de sus colaboradores. Y también tiene que gestionar horarios. El jefe moderno, tiene que ser de alguna manera, ya que se está trabajando en forma remota, podemos tener un horario, no sé, de 7 y media, 4 y media, o de 8 a 5, pero también pueden haber momentos donde se produzca mejor en la noche. Eh, los docentes universitarios normalmente ya hacen una especie de trabajo, de alguna manera, desasistido, no exactamente en un horario de 8 a 5, sino que dependiendo de la hora que dan los cursos, tienen momentos para evaluar, momentos para atender estudiantes, momentos para preparar lecciones. Eh, de alguna manera ya los que son docentes universitarios ya tienen de alguna manera mucho de esto, pero no es que se gestione exactamente un horario rígido. Y tenemos que estar como líderes electrónicos midiendo la satisfacción de los colaboradores. No es lo mismo al inicio de la pandemia que un año después, que dos años después. Hay que estar valorando constantemente esa satisfacción de nuestra gente. Y, por supuesto, se debe medir el rendimiento. Métricas. Yo no voy a entrar hoy en detalles de métricas acá. Vamos a hablar de unos estudios, pero en general, dependiendo del de tipo de labor, así hay métricas de rendimiento. Entonces, a nivel virtual, eh, se pueden tomar como cumplimiento de objetivos, eh, cantidad de reportes hechos, eh, cantidad de cursos eh, evaluados. Eh, no sé, hay muchísimas métricas y eso lo podemos ver en, en otro momento. Para un colaborador electrónico se deben de tener claras las tareas que le corresponden. Eh, no hay nada peor para un teletrabajador tener eh, una montaña de trabajo desproporcionada eh, o que no le den casi nada de trabajo, porque el teletrabajador casi normalmente se va a quedar en forma pasiva escuchando a ver qué le piden. Entonces el jefe tiene que de alguna manera distribuir muy bien el trabajo y al teletrabajador le deben de quedar muy claras las tareas que le corresponden. Para eso se utilizan herramientas eh, si mezclamos esto con metodologías ágiles, lo rico de las metodologías ágiles de trabajo moderno, digamos, agilidad organizacional, es que podemos ir haciendo reuniones diarias o reuniones periódicas cada dos días, cada tres días y todo el mundo está enterado de por dónde vamos. Eh, pero algo muy importante es que se nos deleguen bien las tareas que nos corresponden y que nos den los tiempos límite y que sepamos poder eh, entregar avances o mostrar avances y feedback eh, hoy por hoy podemos utilizar infinidad de herramientas que nos permiten incluso compartir la pantalla con el jefe y con los compañeros y que ellos nos critiquen el trabajo. Eh, y antes tal vez en nuestro escritorio no podíamos atraer a todos a mi escritorio para que vieran mi pantalla o mis hojas. Eh, tenemos que establecer una reunión, en una sala de reuniones típica. Entonces, hoy por hoy hay muchas herramientas virtuales colaborativas donde podemos sacarle provecho a esto. Pero sí es importante que las tareas queden claramente delegadas. De alguna manera... Quien opta, porque en muchos lados es opcional trabajar desde la casa o no, eh, debe haber también demostrado suficiente madurez en su labor típica. Eh, y también tiene que haber demostrado que tiene habilidades blandas. O sea, si en la presencialidad tenemos que ser diplomáticos, asertivos, si tenemos que tener un montón de habilidades blandas, en la virtualidad tenemos que seguirlas propiciando, porque si no la gente se nos, se nos aísla, se nos, se nos puede quedar. Es importante separar los espacios de convivencia familiar eh, de los espacios de, de responsabilidad laboral. El teletrabajador debe negociar el horario diario que más le convenga, si es que está dentro de sus posibilidades. Eh, la distancia y falta de eso es presenciar con los compañeros y jefes a veces genera que se pierde identidad del teletrabajador con respecto a la organización para la cual trabaja. Eso es peligrosísimo. Y además se deben manejar herramientas tecnológicas de información y comunicación cada vez mejor y que la institución vaya propiciando el uso de herramientas modernas. Eh, ¿Qué otra cosa tenemos? La idea es eh, que vamos a poder crear y gestionar equipos virtuales eh, desde un buen gerente de equipo capacitado con habilidades eh, específicas y modernizadas para manejar las herramientas de equipos virtuales, elegir bien los miembros, por proporcionar capacitación, a los miembros del equipo sobre las herramientas, crear una estructura de informes eh, utilizando herramientas de tracking en la nube para que todo el mundo sepa por dónde vamos todos los compañeros, brindar oportunidades para la interacción y desarrollo de la confianza, establecer reglas de compromiso, establecer objetivos y, y responsabilidades claras y la idea es que el equipo como un todo sepa que se están logrando los objetivos. Y es importante que el jefe pueda visitar los miembros del equipo remoto con mayor frecuencia posible. O sea, de alguna manera hacer una inspección, dónde está trabajando su gente, cuáles son las condiciones. Eso suena como raro, pero en muchos países se, se ha mostrado. Algunos resultados. Vamos a ver rápidamente los resultados de una encuesta que se hace a nivel mundial por una organización que se llama Culture Wizard. Eh, y vamos a ver unos eh, estudios sobre equipos de, de desarrollo de software en Costa Rica versus otras profesiones. Por ejemplo, este estudio global, vamos a ver dos, los del 2020 y los del 2022, eh, es un estudio que se aplicó, normalmente se aplicó en el 2020, se volvió a replicar ahora en el 2022 sobre 106 países, sobre 3,000 profesionales eh, que trabajan en equipos virtuales. Acá está la ruta. Y normalmente tenía grandes, grandes eh, áreas de investigación, la participación de la gente, objetivos y metas, la estructura del equipo, los roles y los procedimientos, el manejo de la comunicación y el manejo de la confianza y trabajo en equipo. Y al inicio, en el 2020, se hablaba de que el 59% de los eh, trabajadores trabajaba eh, al inicio de la pandemia. Tiempo completo presencial en las oficinas antes de la pandemia, ¿verdad? Digamos que un 60% que trabajaba antes de la pandemia ya hacía eh, típico trabajo presencial. Obviamente un 40% hacía trabajo remoto. Estamos hablando a nivel mundial. ¿Por dónde van las tendencias? Eh, la pandemia vino a acelerar todo esto, pero antes de la pandemia era un 60-40. 60 presencial, 40 virtual o una mezcla, y un híbrido. Eh, cuando llega la pandemia... Eh, se le pregunta a la gente y 94% desean trabajar desde la casa al menos una parte del tiempo. Ya hay un tema de gustos, de preferencias, eh, por la edad, por la gente, por las facilidades tecnológicas. Ya hay una gran preferencia de poder trabajar desde la casa en algunos momentos, parte del tiempo. El 69% desea trabajar medio tiempo desde la casa. El 65% reportan que la comunicación virtual es más difícil que cara a cara. Eh, a veces hay pausas terribles, hay silencios terribles que... Si estuviéramos en forma presencial los podríamos resolver más rápido. El 54% ajusta su comunicación por falta de, falta de contacto visual en equipos virtuales. Entonces, a veces hay que mandar más correos electrónicos, a veces hay que mandar más reportes eh, para explicar más las cosas y es delicado. El 39% calificó a sus líderes de equipo virtual como muy efectivos. Apenas el 39% significa que un 61% los calificó como, como no tan buenos. Entonces, a veces los que han quedado viviendo dentro de estos equipos de trabajo virtual han sido los mismos líderes. O sea, los teletrabajadores hicieron lo que les tocaba hacer, pero no sé si sintieron satisfechos en un 60% con sus jefaturas. El 23% se califican a sí mismos como muy efectivos, como... Líderes de equipo se les preguntó si ellos querían ser líderes y muchos dijeron, mmm, apenas uh, el 23 dijo que sí se podía hacer cargo de, de, de, de, como para liderar a sus compañeros. O sea, hay sustillo con eso. El 89% de los encuestados dice que su trabajo en equipo virtual es algo extremadamente crítico para la productividad. Si se ven bien ahí, el 26% se encuentran capacitados para aumentar su productividad en estos tipos de, de equipos virtuales. Apenas el 26% requería más capacitación. El 41% cree que los miembros de su equipo perciben el valor de la diversidad. Estamos hablando de equipos globales, ¿verdad? Entonces, ahí tienen que tener, se debe tener la, la mente muy amplia. El, 76, el 74% detecta sesgos sutiles o inconscientes, al menos ocasionalmente. El 66% informa que sus empresas ofrecen... Eh, formación eh, para lograr eh, eh, capitalizar la diversidad de sus equipos, lograr entender que hay otras culturas, que hay otro tipo de gente con la cual se puede trabajar. Mientras sean excelentes profesionales, tenemos que a veces ceder un poco el 52%, usa la tecnología de videocámara web para al menos el 50% de sus reuniones virtuales. En algunos lados se ha escrito mucho de que es súper importante que la gente encienda su cámara en las reuniones. O sea, no se vale tener ahí la foto, el rostro o un icono. Se necesita ver la reacción la parte gestual, a ver si nuestro si mensaje está llegando. Eh, algunos gráficos por acá... Mm. Eh, algunos retos, manejar zonas horarias, diferentes culturas, tal vez en Costa Rica a nivel local no aplica, pero manejar el trabajo en múltiples organizaciones, oficinas, eh, dificultades en cuanto a tecnología, en cuanto al software, eh, diferencias de idioma, tal vez a nivel proyecto locales no pasa, pero ya con otras eh, regiones sí, eh, o a veces... Eh, hay cosas que no se logran. Vamos a ver ahora sí, saltando al 2022, la última encuesta aplicada en 106 países y también 3.100 eh, profesionales. Don Michael, perdón, don Miguel Shell lo que dice es que el modelo de teletrabajo completamente remoto, dividido, está aquí para quedarse. Como resultado, las organizaciones tendrán que desarrollar sistemas orientados al apoyo del nuevo lugar de trabajo. Eh, el nuevo lugar, sea remoto, sea presencial o sea híbrido, pero básicamente eh, estamos apostando por modelos híbridos. Entonces, importante acá decir que esta última encuesta se aplicó a un 51% de población masculina, 49% femenina, y las generaciones, ven que interesante, las nuevas generaciones de trabajadores, se dice que en la generación X el 42% respondieron, los millennials 28%, los baby boomers el 20%, una generación un poco más antigua el 7% y la generación Z un 3%. Entonces, ¿qué significa? Que mientras más, sean, mientras más jóvenes sean los que responden a estas encuestas, están propiciando el cambio hacia trabajo remoto, hacia trabajo virtual. Eh, la situación actual... En la encuesta del 2022, el 61% está eh, diciendo de que le, le, le, le conviene completamente remoto. El 75%, eh, digamos, remoto, eh, digamos que un 4 días de 5, digamos que un 13%, el 50%, remoto un 8% le interesó y eh, un cuarto de tiempo remoto apenas el 7%. Y un trabajo completamente en el sitio, o sea, presencial, cara a cara, 11% de la gente dijo que le interesa trabajar desde su lugar de trabajo, no desde su casa, eh, porque tal vez en su casa no tiene las condiciones eh, de luz, de ventilación, de paz, de tranquilidad, y dicen, no, yo trabajo en mi, en mi espacio, en mi empresa, en mi institución. Y luego hay una mezcla interesante, que es la, la más productiva, en su oficina eh, presencial y remota, entonces, aquí volvemos a lo mismo. Es completamente remoto, un 34%. Eh, optan por un 75% remoto, el 28%. Un 50%, y 50, un, digamos, 50 remoto, apenas el 20% de las, de las personas que indicó que le interesaba. Y completamente en el sitio, un 9%. Y aquí hay algunos elementos sobre el gran impacto, digamos, eh, que, o que ha impactado grandemente sobre el trabajo virtual. Se dice que el trabajo virtual... Se llega a un consenso de que está limitado a pequeñas charlas, intercambio casual de información, un 61% indicó que es, es lo que encontró que impactaba. Es más difícil de establecer relaciones, un 51% indicó que es muy difícil establecer relaciones, un 41% indicó que la incorporación de miembros a un nuevo equipo de trabajo causaba un impacto importante. Tardén ni se conocían y era una persona que había que empezar por enseñarle y adecuarlo, pero en forma remota. Eh, eh, se tarda más eh, en crear un sentido de pertenencia. Eh, hay más riesgo de, de, de, de tener falta de comunicación o fallas en la comunicación. Eh, el mantener el compañerismo entre miembros del equipo es complejo, ¿verdad? Porque gente que a veces ni se conoce, estamos remotamente, no nos hemos visto casi que nunca, dificultad para establecer un sentido de urgencia entre culturas, ya estamos hablando de equipos remotamente distribuidos, eh, digamos a nivel de zonas horarias bastante diferentes. Eh, mantener a todos los miembros del equipo como responsables de lo que hacen y finalmente la dificultad con la comunicación intercultural, eso es importante eh, un poquito desafiante, eh, vamos a decir, o muy desafiante de construir y mantener relaciones, ser espontáneo con los compañeros, eh, tener fatiga de pasar mucho tiempo con Zoom y reuniones web, porque a veces pasa que estamos todo el día en reuniones y finalmente eso genera una fatiga, un cansancio en qué momento trabajamos. O sea, las reuniones no son siempre, deben ser en algún momento donde haya que coordinar. Manejo de conflictos y desacuerdos y sentimientos de aislamiento sí, sí, sí, sí, se pone como, como muy desafiante. Ahora, si sí, algunos resultados en equipos virtuales en Costa Rica. La idea es que esto se aplicó con 317 ingenieros en software que ya trabajan con herramientas virtuales, que trabajaban con metodologías ágiles y que desarrollaban software en forma remota versus gente de otras profesiones. Entonces, aquí se plantean los modelos, el modelo de hipótesis, el modelo matemático. Se hace una revisión de literatura y se encuentra que a nivel mundial los equipos de trabajo virtual se han investigado muy fuertemente desde el año 2004 y se ha ido creciendo en diferentes modelos. Los modelos son formas de organizar las variables. Normalmente son modelos de procesos, entradas, eh, procedimientos y salidas. O sea, normalmente el trabajo entra, se transforma y finalmente genera resultados. Entonces, hay modelos de cinco fases, el modelo de entrada-proceso-salida de, de equipos tradicionales, el modelo de entrada-proceso-salida para equipos virtuales, el modelo resumido, el modelo de equipo virtual funcionando. Entonces, son formas de organizar las variables y cómo se analizan de cara a las encuestas, de cara a los estudios. Eh, en particular, el modelo que nosotros planteamos por acá, eh, básicamente tenía que ver con un gran objetivo de determinar eh, qué tanto influyen algunas variables, algunos constructos en el desempeño de equipos de trabajo virtual, principalmente moderados por comunicación y confianza, eh, y en un contexto de ingenieros que trabajaban con metodologías ágiles, que normalmente las metodologías ágiles permiten ir avanzando en el producto, ir mostrando resultados constantemente, no hay que esperarse hasta que esté el producto de software terminado al final. Metodologías como Scrum, metodologías como, como Kanban, como Stream Programming, por ejemplo, son típicas metodologías ágiles que permiten la interactividad, la colaboración la muestra de resultados de forma constante. Entonces, importante por acá, las variables que se midieron fueron todas estas, eh, diversidad cultural, eh, índice de distribución geográfica, la delegación de tareas, la interdependencia de las tareas, el liderazgo, la cohesión, el empoderamiento, la confianza, el nivel de virtualidad, la comunicación, el desempeño, por supuesto, y los resultados a nivel matemático fueron estos, se eliminaron algunas relaciones, por ejemplo, en Costa Rica... Se encontró que la comunicación no incide directamente sobre el desempeño del equipo, sino que incide a través de la confianza. La confianza se convirtió en una de las variables más fuertes de todo el modelo y se dice que los empleados para poder optar por trabajo remoto, por trabajo en equipo virtual remoto, estamos hablando que son empleados que tienen que haber demostrado eficiencia y que es, deberían ser coherentes entre lo que dicen y lo que hacen y sus resultados. El tema de confianza no solamente versus los jefes, sino versus los compañeros a través del empoderamiento, de la cohesión del equipo, del liderazgo electrónico y la comunicación influida totalmente a través de la clara delegación de las tareas. O sea, si la comunicación acá en equipos virtuales no es que tanto yo me comunico con mi jefe y somos amiguitos. No, no, no. Aquí es qué tan bien y qué tan claro me delega las tareas, con qué claridad me dice lo que quiere para yo poder darle respuesta a esto. Y ahí es donde los jefes tienen que transformarse. Si antes... Eh, los jefes tenían a sus empleados en horas de oficina y sabían que estaban ahí. Ahora el jefe tiene que pensar que no los tiene ahí, tiene que saber que les tiene que delegar una carga de trabajo y que tienen que esperar respuesta sobre esa carga de trabajo. Y aquí están los resultados, 317 de ingenieros en software y 317 profesionales de otras áreas. Eh, voy a ir rápido con esto, pero lo importante es que cuando se habla de que eh, con comunicación... Eh, cuál es el nivel de diversidad cultural en este caso eh, que se espera, digamos, o que manejó dentro de sus equipos de trabajo. Resulta que la gente de software maneja una diversidad cultural de una sola nacionalidad un 41%, una pequeña mezcla con otras naciones eh, que serían 24%, un notable grado de, de, de, de, de diversidad cultural en un 16%. Son más heterogéneos los equipos de virtuales de desarrollo de software. Tienen que ver con más culturas, con más zonas geográficas, con más países. Pero en cambio los equipos virtuales generales aplicados en Costa Rica, hacia la diversidad cultural no era gran cosa, era una sola nacionalidad y había algunas mezclas de otras culturas, pero muy poquititas. Entonces, eh, hablar de equipos de desarrollo de software a nivel del, de su rol como teletrabajador en un proyecto de trabajo. Eh, entonces, les preguntamos si era miembro, si era líder. Normalmente era una relación 70-30 eh, en ambos casos, tanto en equipos de software como en equipos generales. Y hablar de cuál sector trabajaba normalmente en desarrollo de software para estos especialistas y en este otro caso para el sector administrativo. Normalmente tiene que ver con labores administrativas y con labores de jefaturas, liderazgos, etc. Eh, pero también estaban haciendo trabajo de equipo virtual por el tema de la pandemia. Estos son de rebote que cayeron en hacer eh, trabajo virtual en equipo por temas de pandemia y estos otros ya hacían trabajo virtual en equipo previo a la pandemia, como parte de su metodología de trabajo. Y hay casos muy interesantes donde básicamente estamos eh, hablando de eh, qué tipo de puesto de desempeñas. Eh, normalmente la gente de software, prácticamente todos eran ya profesionales con un buen tiempo, digamos, trabajando en la empresa. Eh, en cambio, el otro tipo de, de profesionales era heterogéneo, ¿verdad? Entonces, operativos asistencial, especializado, profesional. Eh, voy a ir rápido con esto y lo que quiero concluir rápidamente para darle chance a don Enrique, porque ya me están indicando que es tiempo. Estas comparaciones nos permiten llegar exactamente a conclusiones importantes. Eh, hay profesiones como desarrollo de software, ingenieros de software, que ya hacen teletrabajo en equipo desde hace mucho tiempo y hay nuevas profesiones eh, Digamos, hay profesiones que son nuevas en esto y de alguna manera lo que hay que hacer es invertir en metodologías de trabajo, en sus profesionales, eh, que estén más conscientes de los pros, de los contras y que tengan chance de poder hacer trabajo híbrido. O sea, eh, hay una serie de factores por acá que son súper importantes y hay unos resultados cualitativos. Eh, a nivel de software, eh, normalmente a nivel de desempeño, eh, normalmente la gente sobre está convencida que es una forma excelente de trabajar en el mundo de la tecnología porque pueden concentrarse, ser productivos y luego se pueden reunir y mostrar resultados. Pero en otras profesiones, eh, algunos indican que más bien les ha disminuido su desempeño, sus labores y. Eh, o que se ha mantenido tal vez, pero no lo ven como tan positivo. Sí es importante ir propiciando que la cultura se vaya mejorando. A nivel de comunicación, la gente de software hablaba de que hey, se sentían bien, la comunicación es un factor que se puede mejorar, pero, pero es natural dentro de su quehacer. Y a nivel de otras profesiones, indicaron que la comunicación es muy deficiente eh, o es deficiente, ya que en algunas ocasiones no cuentan con los recursos para tener un equipo adecuado, el jefe no siempre los llama, no siempre se comunican con sus compañeros. Eh, se lo resumo así, la gente de software, habló maravillas del teletrabajo en equipo virtual, la gente que no era de software y que eran nuevos por el tema de equipos virtuales en pandemia, criticaron mucho la organización, sus jefes la relación con sus empleados, en general eh, criticaron los factores de que no estaban empoderados, de que no había cohesión de equipo o sea, de alguna manera criticaron el modelo tradicional que se ha estudiado en software, pero es parte de lo que hay que ir generando, entonces aquí hay otros resultados confianza, dispersión geográfica diversidad cultural, la distribución de las tareas eh, Normalmente los ingenieros de software, cuando tienen que desarrollar un módulo, una aplicación, eh, Windows o móvil, normalmente hay especificaciones claras al inicio o bien con metodologías ágiles se van aclarando. Eh, en el caso de otras profesiones, sí hubo problemas con la distribución de las tareas. Normalmente criticaron que, que les faltaba más claridad por parte de sus jefes. Luego, en cuanto a empoderamiento, eh, en software normalmente... Se dice que se ha aumentado. Una forma de afinar eh, algunos numeritos en, y algunas prácticas en esta pandemia. Gente que decía un 50-50, un 20-80, un 60-40 de, de trabajo remoto, trabajo presencial, cuando se fueron al 100% a nivel de software, se, se, se sintieron más empoderados. Eh, pero lo importante es de otras profesiones que la gente a veces resiente que no se les ha empoderado, no se les ha dado la suficiente capacidad para poder hacer sus trabajos en forma remota. Y faltan más capacitaciones, falta de alguna manera más elementos para poder también generar confianza. Todo esto está relacionado. Y no sé, yo voy a parar acá para darle el pase más bien a don Enrique Ruz para que nos comente el caso de, de España. que Él le denomina teletrabajo y desarrollo rural. Más o menos lo que estamos haciendo algunos eh, profesionales en la docencia de que Podemos estar presenciales ciertos días de la semana y remotos otros días y podemos aislarnos en una zona rural o en una zona, puede ser en nuestras casas de habitación sin ningún problema, pero sí me gustaría tal vez darle el pase a don Enrique para poder manejar el, el timing de, de esta presentación. Don Enrique, usted me dice, dejo de compartir y usted comparte por allá. Venga, pues mejor sí, porque he añadido algún dato que he encontrado ahora mientras, mientras te escuchaba. Perfecto, listo. Voy a compartir la pantalla. A ver. Eh, no, A ver dónde tengo. ¿Sabes qué pasa? Que, que no estoy acostumbrado yo a esta a esta plataforma, sí, la verdad. Sí, sí. Vamos Arriba, a, a la parte del micrófono. Esto es lo que quería. A ver si lo consigo. Ahora se ve, ¿verdad? Se ve una pantalla. Dale, dale F5 eh, para que se proyecte. Se tiene que ver la pantalla de, mi, de mis diapositivas, ¿verdad que sí? Sí, pero no se ve ampliada. Se ve, se ve en modo edición. Sí, ahora lo amplío. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Pues buenas tardes a todos. Antes, antes de nada, dar las gracias por esta oportunidad de estar aquí. Y bueno, un placer como el año pasado, exactamente igual, porque siempre es muy interesante compartir opiniones y además eh, compartir ideas, que es lo más importante. En mi caso, yo eh, tengo centrada mi investigación en el tema del teletrabajo propiamente dicho. Por eso la relación con Víctor no solo es personal, sino también profesional, porque él se dedica... A, a los grupos virtuales, que en definitiva son personas que trabajan en el mismo objetivo, pero que, te, que le trabajan Por lo tanto, estamos en el mismo barco. ¿no? Y luego tenemos quizá un problema que en Costa Rica no lo conozco, pero en España es muy claro que es la despoblación. Es decir, España es un país eminentemente rural, aunque a veces pueda parecer lo contrario, y es un país que la población se eh, concentra sobre todo en los grandes núcleos urbanos. Hay zonas de este país tremendamente grandes que están muy despobladas. Por ejemplo, mi región, que es Extremadura, está en, en el oeste, abajo, un poco por encima de Andalucía, que Andalucía está en el sur, y prácticamente somos un millón de habitantes en una región que tiene las dos provincias en extensión más grandes de España. Eso da una idea, por ejemplo, Madrid, que sería una quinta o una sexta parte de Extremadura, tiene seis millones de personas. Entonces, esto da una idea del problema que tiene Extremadura en muchas zonas. Miren, el, he, he encontrado estos datos muy interesantes, que no los tenía antes, pero he creído que era bueno incluirlos. En 2019, todo el mundo trabajaba en la oficina. El lugar de trabajo habitual era mm, tu silla, tu mesa y tu escritorio. De hecho, ningún día, esto fue una encuesta que se ha hecho ahora, por parte de una plataforma que se llama Statista. Eh, los que no trabajaron teletrabajaron ningún día fueron casi el 92% de las personas encuestadas, ocasionalmente el 3,5% y más de la mitad el 4,9%. En 2020 nos mandaron a todos a casa, bueno, a cada, a cada una a nuestra casa. He puesto esta foto y quizás pone los dientes largos porque ya me gustaría a mí teletrabajar ahí, pero la realidad es que nos mandaron a casa y entonces el teletrabajo se fue a un 36%. En el que trabajaba en un lugar habitual de trabajo, sobre todo en la hostelería, porque lógicamente la hostelería no pudo teletrabajar, aunque la tuvieron cerrada unos meses, era el 18%. Y fíjense, aquí hubo un problema. El, el ERTE fue una situación en España en la que el gobierno incluyó a personas que estaban trabajando, pero que en ese momento la empresa no podía hacerse cargo de su salario. Entonces se les incluía en un grupo que no son parados, pero sí reciben la mitad de su salario en un subsidio. De esta manera, es, la empresa... ¿Qué es ERTE? Preguntan por acá. ¿Perdón? ¿Qué es ERTE? Preguntan por acá. ¿Qué? qué ¿Me estás preguntando? Sí, ERTE, ¿qué significa? Eh, eh, es, es un, un programa. Se, se llama ERTE porque es un programa que, que, que se basa en que tú subsidias una parte del sueldo del trabajador. De esta manera se evita que la empresa lo despida, pero el trabajador también trabaja solo una parte de la jornada, la parte en la que la empresa le paga. La otra parte es, es como un semiparado, pero no está parado. Y tampoco aparecen las estadísticas de paro hasta que no saca acaba el arte, luego ya depende. Fue una forma provisional de, de intentar echar una mano a las empresas, sobre todo de hostelería, de turismo y de comercio, que lo pasaron muy muy mal con el confinamiento. Y luego vemos una cosa interesante, que había un porcentaje de personas que estaban en casa pero sin teletrabajar, es decir, se les mandó a casa y punto. Esto ocurrió sobre todo, por ejemplo, con los abogados. No podían ir a juicios porque no se podía ir presencialmente y muchos de ellos se encontraron con que se tuvieron que ir a su casa porque acababan de empezar hacía relativamente poco tiempo. Llega el 2020 y bueno, llega el COVID, el famoso Virus este que nos ha tenido tan locos durante dos años, ¿no? Y entonces, pues vienen los cambios. Y ya sabemos que el ser humano odia los cambios normalmente. Fíjense qué curioso, que del 2010 al 2020, al 2019, el teletrabajo en España era prácticamente residual. Y en 2020 se dispara, en el gráfico se ve claramente, esto ocurre sobre todo por lo que hemos dicho, porque muchas personas tuvieron que teletrabajar o era eso o no trabajar. Y claro, mientras pudieras teletrabajar, un colectivo muy importante, que aquí conoceremos muchos lógicamente porque nos dedicamos a ello, es el de, la, el de los profesores de universidad o de colegios, ¿no? que se dedicaron a, a teletrabajar a través de plataformas como esta de Virtual Team o como, como la de Zoom. Estas son las búsquedas que se han hecho por Internet de palabras clave sobre teletrabajo. Las que están en azul pertenecen a España, las que están en naranja pertenecen al mundo. Si se fijan, eh, bueno, prácticamente sobre, sobre teletrabajo no se preguntaba demasiado hasta que de repente llega justo la época en la que nos confinan. Esto, la las cifras están al revés porque lo he cogido directamente de Google, entonces bueno, ya saben que que en inglés las cifras eh, aparecen al revés. No sé qué ha pasado, que se me ha disparado esto ahora. Entonces, eh, esto es el confinamiento. A partir de aquí, el teletrabajo se hacen búsquedas muy, muy, muy... Eh, podríamos decir, eh, con una alta... Ahora no me sale la palabra. Con una varianza excesivamente alta. <ríe> Es decir, o se busca mucho, o se busca poco, o no se busca nada. Y esto a partir del momento clave en España. No sé cómo ocurrió en Costa Rica, pero en España fue la primavera del 2020. ¿eh? Fue el tiempo de confinamiento absoluto. Fíjense una cosa curiosa, que esto visto también lo estuve mirando. Eh, el, los equipos virtuales han tenido mayores búsquedas, aunque también no eran demasiado importantes, también tuvieron este incremento aquí, sin embargo, luego han venido... ...haciéndose búsquedas de una forma más o menos bastante estable... ...a diferencia del teletrabajo... ...es decir, ha, ha creado una, una, una curiosidad mucho mayor el equipo virtual... ...propiamente dicho que el teletrabajo... ...a partir de la pandemia. A ver si mi ordenador... ...quiere funcionar como es debido... ...voy a tener que cambiarlo. <risa> eh, bueno, ya sabemos que Fran Sinatra trabajaba y hacía todo a su manera... ...y el teletrabajo al final eh, sucede algo parecido... ...es decir... La mayoría de las personas encuestadas, si se fijan aquí, han decidido eh, el, la forma de trabajar fue ocasional o todos los días, pero sin acudir al centro de trabajo. Pero además eh, se deja muy claro que a la mayoría de las personas lo que le interesa es que se les permita elegir. Es decir, que lo que quieren es poder elegir en, eh, si van o no van al trabajo y si lo hacen o no lo hacen en casa. Siempre le digo a mis alumnos que me gusta poner ejemplos mmm, de lo que comento por, por el tema de que se afiance la historia, ¿no? Pero conozco el caso de una persona que trabaja aquí cerca de mí, en Córdoba, y eh, esta persona tiene su familia en, en Asturias. Estamos hablando de punta a punta del país. Esta persona estaría encantada de poder teletrabajar, por ejemplo, 15 días al mes y subirse a Asturias 15 días y otros 15 días pasarlos en su, en su, en su casa de Córdoba. Ahora, lo que no quiere es teletrabajar continuamente porque dice que es... Mmm, que necesita eh, la interacción con otros. Yo personalmente en la casa que presenté antes trabajaría vamos, todo el tiempo que hiciera falta. ¿no? Al lado de un lago sería maravilloso. Pero cada uno tiene que tener su propio criterio. España es, es el porcentaje de empresas que han visto incrementar el teletrabajo a raíz de la pandemia. La media española está en 44,43 y si se fijan, estas son las cuatro zonas más importantes del país. Los cuatro grandes núcleos urbanos. Madrid, Cataluña, Madrid es una comunidad ahora, es la capital, pero también es una comunidad autónoma. Las comunidades autónomas, por si alguien no lo sabía de, de los que están aquí, eh, eh, son como las regiones de un país. En España se les llama comunidad autónoma y tienen su propia uh, unidad administrativa, que es la Junta Autonómica. Entonces, Madrid, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana, que son las que tienen las cuatro grandes capitales del país. Madrid, Barcelona, eh, Bilbao y Valencia. A partir de aquí hay una clara eh, diferencia entre algunas que más o menos se mantienen en porcentajes más altos y otras que tienen porcentajes bastante más bajos, como Melilla. Melilla es una de las dos ciudades autónomas que tenemos que están en Marruecos. Vemos que el promedio es un 37,38. Lógicamente, con esta variabilidad el promedio no es demasiado representativo. Tenemos una desviación típica que puede parecer pequeña, pero que nos da un coeficiente de variación del 24%. Casi el 25. Por lo tanto, estamos hablando de una variabilidad importante entre regiones. Esto hay que tenerlo en cuenta porque no es lo mismo implementar el teletrabajo en Extremadura que implementarlo en Madrid, donde está muy desarrollado. Fíjense en un detalle. En el teletrabajo, a veces menos es más. Aquí tenemos los empleados que trabajan regularmente a la semana al menos el 30% de su jornada y los empleados que teletrabajan menos del 30%. Si comparamos, por ejemplo, Madrid, tenemos el 33%. Si nos venimos a buscarlo aquí, nos encontramos con que Madrid lo tenemos, ¿dónde está Madrid? Aquí, el 9,38%. Es decir, la mayor parte de las personas han teletrabajado al menos el 30%. Por lo tanto, eh, volvemos a esa misma diferencia. Hay una gran diferencia. Aquí tenemos Andalucía, menos del 30% de la jornada ha teletrabajado el 33%. Si la buscamos aquí, que la tengo ordenada de mayor a menor, tenemos que es el 11,95%. Esto quiere decir que, las, volvemos a que las ciudades y las comunidades urbanas grandes, la gente ha trabajado más tiempo que en las comunidades más pequeñas o menos pobladas. Y luego está el tema de los recursos. ¿eh? La empresa tiene que ayudarte. Un familiar mío trabaja para una empresa de informática, para una filial de IBM en mi ciudad natal, que es Cáceres, y esta persona está teletrabajando continuamente. Le han puesto un portátil, le ayudan en el pago de la wifi, etcétera, etcétera. Lógicamente hay que poner recursos al teletrabajador porque y igualmente la empresa se ahorra dinero, aunque les ponga recursos. Entre otras cosas, por ejemplo, en las empresas que pagan dietas, pues imagínense las dietas que se ahorran. Eh, se me ha ido para adelante y yo quiero ir para atrás. Así es que me van a disculpar. Eh, perdón. Fíjense en un detalle. Eh, Andalucía, en el año 2020, más del 70... Andalucía es el sur del país. No sé si en Costa Rica ocurre algo parecido, pero aquí hay una diferencia muy importante entre el norte y el sur. El norte es más próspero, más rico... Y el sur suele ser más pobre y más agrario. Entonces, en 2020, por ejemplo, curiosamente, en Andalucía, las empresas proveyeron el 70%, más del 70%, proveyeron a sus trabajadores de, de herramientas para trabajar. Pero es que esto se incrementó en 2021 a casi el 80% de ellas. Eh, a La tasa de variación ha sido en Andalucía quizás la más alta. Eso sí, hay que tener en cuenta que tanto en Andalucía como en Extremadura, muchos de los trabajadores han recibido este tipo de, de dispositivos gracias a ayudas que se han dado a las empresas para que los pudieran aportar. Eso también es importante tenerlo en cuenta porque en muchas ocasiones la empresa ha recibido una especie de subvención o de ayuda por aportar ese equipo a su trabajador. En España el porcentaje también es muy elevado de empresas que se han comprometido en cierta medida con el teletrabajo. Eh, las personas que podían teletrabajar, también volvemos otra vez a un problema, el coeficiente de variación vuelve a ser muy alto, además aquí es muy alto en todos los, en todos los apartados estudiados, de manera que tenemos Andalucía con un 17% de personas, o por ejemplo aquí eh, Castilla León, Castilla León está en el centro del país con un 13,7% y sin embargo ya en Ceuta las que podían hacerlo parcialmente se disparan al 33%. Es decir, en España el, el gran problema es que hay mucha heterogeneidad. Y esto es siempre un problema. Y luego en Andalucía había muchas personas que no pueden trabajar aquí. Este dato es muy importante en este país porque el comercio, eh, la hostelería y, y el turismo para España suponen el 30% del Producto Interior Bruto. Esto quiere decir que son tres sectores pilares de la economía española. Y esto quiere decir que son tres sectores que además el teletrabajo en gran medida es complicado. ¿Por qué? Porque en el turismo el trabajo presencial es muy importante, en la hostelería es esencial, en la hostelería no hay opciones al, al teletrabajo prácticamente, y en lo que sería el comercio ocurre algo parecido, porque aquí las empresas pequeñas no están todavía muy centradas en el asunto de la venta online. Todo esto hace que much, un porcentaje muy elevado de personas en general en todo el país no podían teletrabajar. Esto ha sido un agravante, un problema a la hora de implementar el teletrabajo, claro. Y además son las empresas que curiosamente más han sufrido en esta crisis, porque cuando se cerró la hostelería, pues se calculaba, eh, para que se hagan una idea, hay unos 300.000 establecimientos hosteleros en España, 300.000 dan trabajo a más de un millón y medio de personas. Esto, cuando el, se, el confinamiento se pensaba, y no sabemos si será así o no, que podrían cerrar hasta 80.000 establecimientos. 80.000 establecimientos suponen 300, 400.000 personas al paro y personas mayores de 45 años que no tienen más formación que la de camarero. Por lo tanto, lo van a tener complicado para encontrar otro trabajo. Esto era un dato que no tiene relación directa con el teletrabajo, pero creo que es importante ponerlo en, en situación. Miren, eh, con el COVID, como se puede ver en esta pequeña regresión simple que he hecho aquí, el teletrabajo se incrementó. Esto está clarísimo. Además, esta regresión es muy, eh, bastante, tiene una abundancia de ajuste muy alta porque es de casi, de casi uno el 0,96, el R cuadrado. Y simplemente he comparado estos dos datos a mayor incremento del teletrabajo mmm, se ha producido por el COVID. Es decir, el COVID ha hecho que se, que se incremente el teletrabajo y que las empresas que permiten una mayor realización de teletrabajo también han tenido un mayor incremento. Por lo tanto, una de las asignaturas pendientes en España va a ser precisamente el, el que las empresas empiecen a, a tener una mentalidad, como bien ha dicho Víctor en, en, en su momento, hay que tener mentalidad de teletrabajo, de trabajo remoto. Es decir, yo estoy haciendo en la tesis doctoral, estoy utilizando un artículo muy interesante sobre una, algo llamado el liderazgo, que no es ni más ni menos que el liderazgo de toda la vida, pero aplicado al jefe que tiene que tele, teledirigir. Porque al final, cuando tienes que teledirigir, no es lo mismo que cuando diriges presencialmente. Porque tienes primero que conocer las tecnologías, lógicamente, y segundo, tienes que entender que el teletrabajador en muchas ocasiones, pues ¿qué te diría yo? Imagínate, Víctor y yo podemos formar un grupo de trabajo. Él está, en, él está en Costa Rica, yo estoy en España, nuestra cultura empresarial es distinta, nuestras horas son distintas, porque ahora aquí pues, son las 8 de la tarde casi, las 7 y media, y ahí es por la mañana. Entonces todas estas cosas van a influir en la forma de trabajar, aunque pueda parecer que no. Y la mayoría de los equipos que se están haciendo, como sabéis, habéis visto mucho mejor que yo, son, suelen ser muy multiculturales en muchos casos. Personas, cada una de un sitio diferente. Fíjense en un detalle, esta es la España, yo vivo aquí, bueno, vivía, porque ahora estoy aquí, en Sevilla trabajando. Esta es eh, nuestro país, aquí está Portugal, y he señalado las zonas donde hay problemas, lo que se llama la España vaciada. Tenemos las zonas de Castilla León, que es esta comunidad de aquí. Tenemos la zona de Aragón, que es esta comunidad de aquí, que hay una provincia que se llama Huesca. Tenemos esta zona de aquí, que es Castilla La Mancha. En Andalucía, curiosamente, solo se dan problemas de despoblación en Jaén. Andalucía es todo esto. Y en Extremadura solo se da problemas de despoblación en mi tierra, que tiene más problemas que Badajoz, que la otra provincia. Fíjense lo que les he dicho antes. Ven que la provincia de Cáceres y Badajoz, en extensión, son las más grandes de, todas, de toda España. No la extensión regional, ¿eh? la extensión provincial. De manera que eh, cada provincia, eh, Badajoz tiene casi 600.000 habitantes y Cáceres solo 400.000. Para que hagan una comparativa, aquí viven 6 millones, aquí viven 4 millones, aquí en Cataluña más o menos, aquí en Euskadi creo que son 2 millones y pico, casi 3, Euskadi es muy pequeñito, está aquí arriba, y en Valencia pues un millón también y pico, casi 2. Y aquí vive solo un millón de personas. Imagínense el problema de despoblación enorme que hay. Hasta el punto que, en el tema del teletrabajo, este gráfico nos presenta el porcentaje de ocupados que han teletrabajado en su domicilio ocasionalmente, o la mitad de los días, por comunidades autónomas. Y es curioso, por ejemplo, si hacemos la comparativa de Extremadura, vemos que en el año 2019 era muy bajo, en 2020, cuando se comienza lo del coronavirus, se incrementa mucho, mucho, pero luego vuelve a bajar. Luego vuelve a bajar en 2021 y, y, en, y en, en, 2020, en 2020 en el tercer trimestre y en 2021 en el primer trimestre. Y eso sucede con casi todas estas zonas que tengo marcadas en amarillo. ¿Esto qué quiere decir? Que precisamente estas zonas que están más despobladas son las que han tenido una mayor volubilidad. De repente ha llegado el virus, se, se ha disparado el teletrabajo. Ha, entre comillas, ha llegado la normalidad o una media normalidad y el teletrabajo baja mucho más que en otras comunidades. En Extremadura, centrándome en la mía, porque además mi tesis es, eh, está circunscrita a esta parte, yo diría que tenemos un problema y una serie de deberes importantes. Si queremos que la comunidad se desarrolle, porque ahora hay una oportunidad importantísima en muchos países para conseguir un desarrollo si implementamos el teletrabajo de forma adecuada. Es decir, si ahora les digo un ejemplo muy, bueno, no sé cómo calificarlo, de una administración de este país mío, que no vamos a decir nombres porque no me gusta decir nombres cuando critico algo, pero básicamente eh, lo que propusieron a los trabajadores fue teletrabajar. Una semana sí, otra semana no. Primero era todo completo sí luego fue una semana sí, otra semana no luego, de lunes a jueves teletrabajas pero los viernes te, te vienes a la oficina y el lunes siguiente ya empiezas en la oficina y entonces el viernes te vuelves a tu casa no sé por qué, tenía que ser el viernes y no el lunes siguiente, me daba igual ahora ya no teletrabajas, ahora ya sí teletrabajas entonces los, teletra los trabajadores están locos perdidos porque no saben si puedo si no puedo, si sí si puedo, entonces si vas a implementar el teletrabajo, tiene que ser flexible y voluntario en la medida de lo posible dentro de la organización porque si no, el trabajador pues al final va a decir, bueno, es que esto es una locura, prefiero ir a la oficina y que no me compliquen la vida, porque estar yendo, viniendo, yendo y viniendo es muchísimo peor. Entonces, al final, el teletrabajo se puede implementar, pero creo que tiene que hacerse con estudios profundos como los que está haciendo mi buen amigo Víctor o los que estoy haciendo yo, y esperemos que, que sirvan de algo en el futuro cuando, cuando consigamos doctorarnos. Miren, para plantear ya las conclusiones finales a mi presentación, decir que el confinamiento incrementó el teletrabajo en España, incluyendo también lo que realiza el equipo virtual, pero ya hemos visto que con mucha variabilidad. Lo ideal son sistemas mixtos. Casi todo el mundo opta por un sistema mixto. Los profesores de universidad solemos hacer sistemas mixtos y no, no nos va nada mal en ese sentido. Tenemos ciertas ventajas sobre otros trabajos. La, también ciertos, ciertos inconvenientes, ¿no? Porque ya saben que nunca descansamos. El, las mejoras en la productividad en España se estiman con el teletrabajo. Esto es un estudio que hizo Caixa eh, Bank, una de las entidades más importantes del país, entre el 1,4 y el 6,2%. Los empleados que pueden trabajar se, teletrabajar se estiman en más del 30% actualmente. A modo de ejemplo, lo que habíamos dicho del, profes del profesorado, eh, en su mayor parte pueden hacer trabajo de forma remota, como, como muchos de ustedes saben. Sin embargo, eso mismo no sucede con un ingeniero o un físico. Los sectores con menos capacidad, lo que hemos dicho, sobre todo la hostelería, y son los que más sufren por las pandemias. Entonces, quizás, si se implementa el teletrabajo, los sectores más productivos que puedan usar el teletrabajo podrían ayudar, ayudar a los otros a mantenerse durante épocas de pandemia. En Alemania, cuando se cerraron los bares, se les pagaron todos los gastos, autónomos, todos los gastos que puede tener un bar mensuales El teletrabajo puede ayudar a mejorar las condiciones laborales y enfrentar pandemias, pero tiene que ser voluntario. Puede incrementar la productividad y ayudar a la sostenibilidad, y también en zonas rurales, porque nos estamos ahorrando mucho en transporte. El transporte es uno de los grandes contaminantes hoy en día en el mundo. Y por último, decir que el teletrabajo puede ayudar a llenar la España vaciada... Pero se necesitan los medios. En Extremadura, aunque no se lo crean, todavía existen zonas donde la wifi llega con muy mala calidad. Es decir, hay una brecha digital ahí importante. Y estamos hablando de un supuesto país eh, dentro de los que llaman desarrollados. no? En la, estamos en la OCDE y todo esto. Pero hay cosas que no se ven desde fuera o que desde fuera se da otra impresión diferente. Y por mi parte, nada más. Yo muy agradecido de estar aquí y espero que haya sido de utilidad lo que, lo que he dicho. Muchísimas gracias tanto a don Enrique como a don Víctor por, por este espacio que nos han brindado el día de hoy. Y vamos a abrir un espacio para consultas. Si alguien tiene alguna consulta puede anotarla en el chat o puede utilizar la acción de levantar la mano para cederle la, la palabra. De igual forma les comentamos que como estamos realizando la grabación, la vamos a, a colocar posteriormente en nuestro canal de YouTube del Centro de Informática UCR para que puedan consultarla. Tenemos una mano levantada. Vamos a habilitarle el micrófono a don Henry. Don Henry ya puede activar su micrófono. Listo, don Henry. Eh, muchas gracias eh, a don Víctor y a don Enrique. Es sumamente interesante la exposición que acabamos de, de escuchar y ver, eh, pero a mí me queda me quedado una consulta entonces, tal vez para don Enrique. Eh, según, según los estudios presentados hoy día eh, por su persona, eh, parece ser parecer que entonces el teletrabajo puede ser más exitoso y más beneficioso, como dice usted, si es libre. Es decir, si el, si la persona, el empleado puede seleccionar eh, en qué momento puede ir a trabajar, como dice usted, para ayudar al tema de, de desarrollo rural y demás. Y, y no es el caso nuestro, digamos, en, en, en el caso nuestro más bien nosotros. Sea, nosotros hemos ido a un teletrabajo, obviamente hay un proceso de madurez en esto. Hemos ido a un teletrabajo donde le indicamos a las personas, usted tiene que decirme por semana eh, qué días va a venir a, a trabajar a la oficina, sean dos o sean tres, pero por semana algún día tiene que venir presencial. Entonces, según lo que usted nos presenta, no sé si estoy en lo correcto o ¿nos, nos puede ampliar un poco más, parece ser que no es la vía. Mm, ¿Comento yo, Víctor? Eh, enrique, usted. Sí. Mire, eh, hola, Henry. Mira, eh, el problema realmente, o lo que se ha descubierto en, en cierta medida en las encuestas, es que el teletrabajo que se hace con más ganas, con más satisfacción, y por tanto va a repercutir al final en el desempeño del teletrabajador, es el que se hace voluntariamente. Es decir, eh, los teletrabajadores que ahora, sin tener que hacerlo, pueden teletrabajar y, e y e elegir, en cierta medida, su, su horario y, su, y sus días de teletrabajo, suelen ser más satisfechos y, por lo tanto, más productivos. También porque la producción y la, la satisfacción y el desempeño van muy unidos, que los que realmente la empresa es la que decide de forma, o la empresa o la administración decide de forma unánime y unilateral, por ejemplo, la, la locura que he puesto antes como ejemplo para que se viera claramente lo que puede suceder, ¿no? De una jueves sí, viernes no, luego el jueves sí, luego el otro día no, te, te vuelves loco. No sé si te he contestado a la pregunta. Sí, Yo, sí exactamente, don Enrique, don Enrique, exactamente, esa es la, la respuesta que quería reafirmar. Eh, obviamente este estudio suyo está hecho en España, no se puede generalizar, pero sería muy interesante aplicar esa, esa esas herramientas en nuestro país, pues precisamente para para para terminar de, de validar, ¿verdad? Si esta es la mejor vía, ¿verdad? Como dice usted, eh, que parece ser que no es lo que lo que tenemos una gran oportunidad de mejora en nuestra organización y en nuestro país en general. Eh, con, con respecto a, a lo que realmente puede ser más productivo dentro de los equipos virtuales de alto desempeño y obviamente el teletrabajo. Muchísimas gracias. De nada. Yo amplío un poquitito, Henry, eh, junto con una consulta que tiene Don, don Abel, Don Abel Brenes, que eh, pregunta sobre que debería abrirse una línea de investigación sobre el rendimiento académico comparando la mediación presencial versus la mediación híbrida. Eh, yo apliqué un poquitito ahí, indicando que a nivel de educación virtual, hay un proyecto en el que yo participé hace muchos años, en 1999 arrancó un proyecto de investigación y culminó con, un, con una modalidad en el tecnológico que se, llama, se llamó en su momento Tech Virtual, que duró como unos 12 años al aire, hoy se llama Tech Digital, pero al inicio... Eh, esa idea de educación híbrida era hacer exactamente eh, que los profesores potenciaran sus habilidades para la generación de contenidos, que hicieran sus propias lecciones y tenían que dar una lección de cálculo diferencial integral muy compleja, que la pregrabaran muy bien, de tal manera de que el estudiante tuviera acceso a las lecciones magistrales previamente a asistir a clases, de tal manera de que se hiciera un híbrido, que los estudiantes pudieran llevar educación virtual previa, pero luego fueran presencialmente a laboratorio, a practicar con el profesor eh, y con los compañeros de una manera horizontal, no tan magistral o vertical como es la educación típica, sino hacer lo que se llama hoy, ya se le ha dado un nombre hace unos años para acá, se llama eh, aula invertida. Aula invertida es preparar contenidos de la mejor calidad por parte de los docentes, colgarlos en una plataforma robusta que proteja los derechos de autor, tanto del que produce como de la misma universidad, de tal manera que los estudiantes eh, tengan la, la, la, la, yo le llamo estrés positivo, tener el estrés positivo de llevar la clase previa para que cuando lleguen donde el profesor y donde los compañeros lleguen exactamente a hacer práctica, laboratorio, a resolver dudas, pero ya con conocimiento adquirido, no que lleguen a adquirirlo en, en tiempo real. Entonces, esta es una forma en que se puede hablar de virtualidad versus presencialidad, es un híbrido a nivel de educación. Entonces, eso es como, para indicárselo a don Abel, como una línea de investigación definitivamente, se le llama online learning o eh, educación virtual o aula invertida. Eh, pero normalmente lo ideal un, en una universidad como la Universidad de Costa Rica, como el Tecnológico de Costa Rica, eh, wow. es hacer un híbrido. Exactamente, no es hacer el 100% de virtual porque nos convertimos en una UNED, eh, no somos una de, universidad a distancia. Pero en algunas maestrías, por ejemplo, en el Tecnológico, algunas maestrías los estudiantes prefieren la modalidad virtual 100% que correr en hora pico a las 5 de la tarde para llegar como locos a clases y llegar tarde y luego salir muy noche, sino que hacerlo en forma virtual es lo que se está prefiriendo en, en las maestrías. Entonces, ese híbrido es interesante. Sí surgió en aquella época y se los comento con toda honestidad. En el, yo dejé el proyecto en el 2001 porque justamente se me vino el sindicato encima en ese momento donde algunos profesores decían de quién eran los contenidos, del profesor o de la universidad. Ya cuando entramos en el dilema ese legal y demás, eh, yo soy ingeniero en software, no me iba a meter en esos enredos que tenían que ver con políticas institucionales, pero es interesante, hoy por hoy se tiene el concepto de creador de contenidos. Y qué interesante que los docentes podamos ser creadores de nuestros contenidos, de nuestros mejores contenidos, para que nuestros estudiantes los vean previo a la lección práctica. No todas las materias pueden darse así, pero es una forma interesante. Eso tal vez para responderle a don Abel. Eh, no sé, doña Melisa, usted me dirá que sigue. Sí. Tenemos también un comentario de Paola Barrios que indica, en mi caso, el teletrabajo ha generado un efecto positivo. En la semana teletrabajar genera un corte a la rutina y aunque deba invertir en casa para mantener mis equipos para ejecutar el teletrabajo, siento realmente un cambio. Ese era el, el último comentario que teníamos por acá. Eh, reiterarles el agradecimiento a todos y todas por su participación durante esta actividad. Les recordamos que, eh, ah, bueno, parece que tenemos otra consulta de Zairo Alemán, eh, dice, buenas a todos, me preguntaba si es pertinente considerar la variable de estudio de herramientas que me ofrece una organización para eh, teletrabajo, ya que por ejemplo en una oficina la empresa me tiene que dar prácticamente todo, pero en teletrabajo puede depender mucho, eh, para mí, porque para mí deberían brindarte las mismas opciones. Sí. Bueno, aquí Víctor, si no te importa, voy a comentarle una cosa importante. Hola Saigo, mira, el problema del teletrabajo básicamente es que te tienen que aportar las herramientas y los recursos siempre y cuando se refiera a teletrabajar para la, tu empresa, porque en definitiva tú estás trabajando para ellos. Es decir, es lo mismo que vas cuando vas a una oficina. Yo voy a mi despacho de aquí a la universidad, tengo mi, mi, mi ordenador de allí de la universidad. Yo voy al aula, tengo los ordenadores del aula. Luego hay otras cosas que la, la empresa puede que no te pueda poner directamente porque tú también lo quieras tener, por ejemplo, una wifi, pero sí que suelen hacerlo. Algunas empresas te suelen ayudar en el pago de la wifi a través de algún tipo de, de suplemento salarial o algo así. ¿Vale? O sea, que eso, eso es importante porque si no, claro, estarías tú aportando el coste de lo que es teletrabajar. Entonces es lo, es lo que muchos a, eh, autores consideran, que la empresa tiene que aportar los recursos necesarios, claro. Y la administración también. Y eso hay quien sí y hay quien no. Eso ya depende de cada uno. Ya sabes. Yo tal vez aclaro ahí, don uh, eh, el tema de eh, las herramientas, esa variable o ese constructo se le llama nivel de virtualidad. Eh, porque a nivel de teletrabajo podemos estar con una altísima velocidad, con una computadora muy poderosa, con el acceso a herramientas maravillosos. o al rato no necesitamos tanto básicamente con herramientas de ofimática y herramientas de reuniones y herramientas de tracking de actividades podemos pasarla bien eh, siendo eficientes. Entonces, eh, a eso se le llama nivel de virtualidad. O sea, eso en teletrabajo y en virtual teams, en equipos virtuales, no exactamente se debe tener totalmente tecnologizado. Eso sí, la velocidad no cae mal. Siempre es bueno asegurarse que haya una buena conectividad. Uh -huh. Y ya la parte de subvención y eso en el caso de España es muy interesante como le indicado Enrique. En Costa Rica no se ha subvencionado tanto, pero, pero sí sería interesante tal vez la, la compañía estatal de telecomunicaciones que, que pueda apoyar a, la, a las organizaciones que son universidades del Estado, por ejemplo. Pues, eh, en este sentido. Pero va por ahí el asunto. Aquí, aquí ¿sabes qué pasa, Víctor? Que aquí también tenemos la ventaja de los fondos europeos, ¿no? que son dirigidos muchas veces a este tipo de de cambios digitales. Entonces, los fondos que vienen del Banco Central Europeo ayudan mucho a todo esto. Eh, está, Pablo ha, ha preguntado lo del tema presencial y lo del tema del teletrabajo, y está diciendo que una oportunidad puede ser el 3-2, es decir, una semana de tres días y otra semana de, de dos días de teletrabajo. Bueno, pues esto es lo que estábamos comentando antes. Si Pablo trabajara para mí, yo le diría que si ese es el teletrabajo que él quiere hacer, yo miraría en el organigrama si, sí, o sea, en el, en el organigrama de organización si sí puedo dejarle que teletrabaje de esa manera y si todo se cuadra, él teletrabajaría de esa forma y me imagino que estaría satisfecho. Por otra parte, tanto Víctor como yo hemos estudiado un, una variable muy importante que es la conciliación y la flexibilidad. Bueno, dos, la, concili la conciliación y la flexibilidad. Conciliar el, el tema familiar, sobre todo las personas que tienen hijos, y luego la flexibilidad, que es lo que nos cuenta también Pablo, creo que, eh, o yo lo he entendido así, en la última parte del texto. Terminar fuera de horario ciertos trabajos. Eso está muy bien, siempre y cuando no se convierta en una obsesión. Es decir, si tú ese día has dedicado dos horas más, otro día te puedes permitir el lujo de dedicar una hora menos y no pasa absolutamente nada. Trabajar por resultados es a veces mucho más interesante, no sé si Víctor estará de acuerdo, imagino que sí, que trabajar por horas. Que en España somos muy de trabajar por horas y cobrar por horas, y es mucho más interesante trabajar por resultados. Así es, depende del trabajo también. Normalmente sí. a nivel académico, los profesores normalmente pueden trabajar por resultados, pueden preparar lecciones, pueden hacer evaluaciones, pueden dar clases y tienen un horario... Bastante flexible a nivel administrativo. Depende de la labor administrativa si se requiere un horario por tema de, de oportunidad de que las instituciones estén abiertas o que hayan, no sé, coordinaciones que haya que hacer con, con, con múltiples puntos. En ese sentido, sí, sí, en algunos casos es importante tener un horario, también un horario base. Eh, básicamente eso es. No sé, doña Melisa, usted nos dirá como moderadora qué sigue eh, disculpadme, quisiera hacer un pequeño, una pequeña aportación al, al hilo de lo que has dicho, Víctor. Eh, yo las tutorías, imagino que también ocurrirá muchas personas, las hago tanto presenciales como virtuales a través de Zoom. Es decir, eh, eso le, le, la, la virtual la tengo en cualquier horario que yo esté disponible. La otra está en el horario establecido por la universidad. De tal manera que eso también le da una flexibilidad al alumno, porque si, por lo que sea, incluso tiene que, yo qué sé, una locura. Un sábado por la mañana, pues no tiene otro día. Bueno, pues yo hago un esfuerzo, me conecto con él una hora en Zoom y le hago una tutoría. Entonces, eso también nos da a nosotros cierta libertad y al alumno sobre todo, que no tiene que estar estructurado en un horario concreto. Siempre dentro de unos límites. ¿eh? Los límites hay que ponerlos siempre. Ok, no, y aportaría ahí a nivel académico eh, canales de chat como Telegram, por ejemplo, permiten que en forma sincrónica se planteen dudas y la respuesta que se le dé a los alumnos le sirven a, a todos. Se vuelve un, una especie de comunidad y de, de consulta o de tutoría también. Y la otra es también utilizar mucho el video, por ejemplo, especificar un proyecto Qué interesante especificarlo en vivo, pero qué interesante también pregrabarlo y que quede la especificación detallada completa para que la puedan ver tantas veces como sea necesario. El poder colgar materiales y que se protejan los derechos de autor, tanto del docente como de la universidad a nivel académico, es, es valioso pero no que quede para que cualquier persona de cualquier parte del mundo entre y verifique los materiales, por ejemplo, de la Universidad de Costa Rica o del Tecnológico, cuando están como muy dirigidos a, a sus alumnos. En ese sentido, sí hay que proteger derechos de autor y demás. Hay que evolucionar bastante en esa parte. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente, eh, don Víctor y don Enrique, por brindarnos este espacio y por toda la información tan importante que, que nos han compartido. De igual forma reiterar el agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron durante la sesión, esperando que esta información sea de muchísimo provecho para todos y todas. Cerraríamos entonces con esto la sesión. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias.